Hola, pasa qué pasa, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? Voy a farmear un poco gel, sí, para que. para que veáis. Eh, en hardcore se puede jugar y diablo 2 mola muchísimo, es un juego guapísimo. Y eh, bueno, lo suyo es farmear ítems y, y hacerse con buen equipo. Y lo guapo de hardcore son los duels también, sí. O sea, durar contra otra gente, equiparse súper bien y matarse con otra gente porque no hay una vida ¿no? voy, a, voy a enseñaros eh, pues algunas cositas ¿sí? estoy, estoy haciendo pingle que piglet, pues es un bicho que se sale aquí en acto 5 supongo que ya, ya sabréis y este es uno de los recorridos como más típicos ¿sí? o sea, haces pingle ahora me vengo a hacer eldritch hacer eldritch y Schenk para ver si caen cositas y ya. Os enseño mi equipo así por encima: Storm con Diamante, sculders, con Topacio, la Kira para las Resis, que va genial, Maras, un Nagel, la Enana para absorber fuego, Verdungo, los Guantes de Chance y el Speed, ¿sí? Y los charmitos, pues también, este, este está, está muy guapo. Luego pues estos de 20 del IFE, 19, 18, 16, etc. Sí, lo suyo es ir bien de vida. No tengo mucha vida por eso, pero pues, voy tranquilo, ¿sabes? Tampoco me flipo mucho. Pues 750, voy tranquilo, pero full resid y reduciendo pues 35 y 12. El verde 47, ¿sí? Pues este es el típico recorrido, ¿veis? ¿ok? Eh, Pile, Eldritch, a ver si me ralentiza un poco el orden, ya estoy grabando, no se ve Esto Esto viene bueno, pues, vale, Eldritch, a veces que no suelta nada y a veces porque sí suelta, ¿veis? ¿vale? Eldritch, por ejemplo, me ha soltado el Thunder Gods, distinto, es guapísimo para absorber rayos y eh, de, de ama de jabalí me va un poco lento no voy a hacer, no hacer mes también haría mes si sí, haría mes o haces también la condesa pero como va un poquito lento no, no quiero arriesgar voy a mirar la confi a ver si, si hay algo que pueda tocar para que me vaya mejor y y grabo otro vídeo haciendo unos meses los bedrooms rooms mechs mechs mechs un poco lento mechs mechs madre mía, mechs vale, madre mía, vale mechs mechs bueno, en teoría teoría si, si, si, si, si va bien va ordena no pasa no pasa lo esto lo esquivas y todo eso pero ¿lo da un poco lento lo ordena? Tengo que mirar a veces que estoy grabando el vídeo de más calidad o, o porque es. Hay un espetu, un espetu. No vale para nada o espetu O oh, no, pero van cayendo cositas, sí. O sea, ese recorrido de alto 5 también, también se puede hacer este recorrido solo, ¿sabes? Salvas, guardas y.. Y lo mismo. Um, porque puede este ser es un buen recorrido también también que se hace mucho pues túneles antiguos ¿sí? túneles antiguos a mí me gusta ir al río limpiar río pero como en este momento no me va muy bien el ordenada y estoy grabando no quiero arriesgar mi sword. así que en otra ocasión ahora voy a mirar la config y grabo otro vídeo de mes y haciendo condesas y eso a ver si salen cositas ok bueno, ¡salud! ¡Salud!